A mí me encantó tu, tu manual para los haters. Sí, Soy hater, me odias. Hay un Dale botoncito. Solo. Sí, hay un botón y déjame seguir. Chao. ¿Por qué es tan difícil? Viste, ¿como para sí. ¿pa qué necesidad de, de estar viendo las historias cuando te hatean, no? ¿Por qué, sí. ¿Por qué es tan careta la gente? No entiendo. Y ¿por qué también la necesidad de tirar, de tirar ese, ese comentario tan negativo que por ahí a la gente le chupa un huevo? Pero yo que estoy desde mi posición es feo recibir tanta mierda gratis me entiendes cuando no entienden la situación cuando Y te afecta y sí obvio afecta mucho afecta y, y hoy en día también he aprendido a madurar con eso a, a no tomarlo en cuenta porque al fin y al cabo digo bueno son pendejos de 13 años que no tienen idea de nada y que están bardeando porque quieren un, quieren algo quieren buscar no sé algo ¿no? sí porque tienen... ven o veían en claro, la pared entonces piensan y viven... que es como es divertido por eso lo toman con gracia pero el problema es que es, esa persona piensa que solo esa persona y yo no tengo solo una persona, tengo 600 mil seguidores. ¿Qué? Entonces de esos, de esos 600 mil seguidores no es solo una persona, pueden ser cinco, no son tantos, ¿eh? Pero ya que sean cinco y que te tiren tanta mierda, así es como fuerte igual. Sí. O sea, bancarse La pasaste comentar... mal. Sí, la, pasé, la he pasado súper mal. La, la he pasado, porque yo siento que la voy a seguir pasando mal al ser el, figura pública, no sé cómo decirle. Sí, sí. Porque obviamente yo creo que hay que aprender a convivir con él con el hateo, yo creo que ninguna persona, no puedes pretender agradar a todo el mundo no entonces, es, es, hay que aceptarlo por ahí ellos hatean una noción que tienen de mí en realidad ellos piensan que yo soy de una forma y que por eso ellos tienen el derecho de hablar de esa persona pero yo no soy así entonces al fin y al cabo, la persona hatea, la noción que tiene de mí. no me hatea la persona que yo soy Arrancamos una nueva edición de Furjar y estamos en el piso, literal. Sí, en el pasto, ¿Dónde en me, mi onda. ¿A dónde Aquí. me trajiste? ¿verdad? Relax, al patio de mi casa, bacán. Está Aquí. muy bien. Bueno, está gracias bueno día. Gracias por recibirnos en el patio de tu casa. Sí, de nada, está épico, disfrútenlo. Vamos a contar a la gente que estamos en un día de sol, lindo, disfrutando sí. de esta streaming house a la que ya hemos venido. Sí. ¿Cómo haces para vivir con tantos hombres? Y es que ya soy no ¿no? <ríe> No, pero me gusta vivir con hombres, fíjate ¿Sí? Me gusta eso, de estar con hombres De hecho, me banco mucho no me, no me molesta porque creo que soy bastante tolerante Bueno, mm -hmm. al principio no lo era tanto en realidad Pero ahora eh, Me la banco Y me, me gusta estar con hombres Me gusta mucho, me siento como más en confianza No sé por qué ¿Y la convivencia es buena? La convivencia es 10 puntos, obvio Maravillosa, me encanta En, en mi familia, son todos los chicos para mí Es épico cuando viniste a la Argentina, eh, cuéntanos primero, ¿cómo, ¿cómo llegaste a Argentina? ¿Cómo yo llegué... fue? <risas> es una historia muy loca, pero yo conocí, yo llegué a Argentina por Martín en realidad. Sí. Porque conocí a Martín en, en Instagram, hablamos por redes sociales, y yo me había comprado unos pasajes porque quería venir aquí a hacer una, una cosa, una producción como una revista argentina. Uh -huh. La cosa es que la producción nunca se cerró y tenía los pasajes en mano y Martín siempre me invitaba a la casa y no sé qué. Y no, pues me vine a Argentina. Así de la nada. Y yo, yo había hablado por él por Instagram, pero no lo no conocía en persona, obviamente. Pues así que me vine a la vida. Lo Un Martín así. Amigo. Sí, Martín que... Amigo. Sí, era muy gracioso. Nos mandábamos selfies así, cagando, cualquier cosa. Con, <risa> no sé, era una relación bastante rara. Pero va pues campo, era buena onda. Entonces yo me vine nomás a la vida. Obviamente mi mamá se, se interpuso ahí porque oye, ni lo conocía, y yo me iba así como si nada. Vos dijiste, mamá, tengo pasajes, voy a Argentina, me voy a la casa de Martín, que es un amigo de Instagram. Sí, así literal, imagínate ser, yo si fuera mamá, ni cargándola dejo ir, pero bueno. Eh, me vine sola, a la vida, me gustó, hay que atreverse igual. No ah, vale. Está bueno, valió la pena, ¿viste? en Chile eh, no mucho no realidad mi mi familia que, que, es, que es chiquita pero eh, no sé como que no no tengo tanta dependencia familiar no sé cómo decirle uh -huh. eh, y y mis pocas amistades igual porque no tengo muchas ¿Ayeron? tenía no no tenía muy poca tengo como contados cinco con la, con la mano. Bueno, dicen que los verdaderos amigos se cuentan sí, con los, los de sí. una mano. ¿Mujeres más amigas o más hombres, amigos? Más hombres, siempre tuve sí. más hombres, sí, <risa> te lo juro, weón, no sé por qué. Es que, no sé, los hombres son más directos, tienen esa cosa que a mí me gusta más. Las mujeres por ahí a veces no nos llamamos tan bien porque... Algunas por ahí te mienten un poquito. Puede haber envidia. y también. Envidia también, sí, mucha. Eh, yo no me doy cuenta en realidad porque yo, como siempre me junto con hombres, por ahí no me doy sí. cuenta de que me están ahí haciendo por la espalda. Pero eso, tengo poca, mi amiga las tengo en Chile en realidad, no las tengo acá. ¿Y el, el colegio? ¿Cómo, ¿Cómo era tu día en el colegio? ¿Cómo lo vivías? ¿Era Bien. buena? Bien, igual no me, me llevaba súper mal con las minas ah. Hubo un tiempo, o sea, me llevé súper bien Pero hubo un tiempo donde también sufrí un poco de bullying Por parte de las mujeres sí ¿De te las juro. mujeres bullying? Sí, de las mujeres ¿Por Linda? por No, no sé si por Linda Yo en realidad no, no entendía muy bien por qué Pero yo siempre me junté con lo, con el grupo de hombres pues Entonces como sí. que las minas en bolas se ponían celosas Y pensaban que, no sé, que el chico que le gusta es este Yo me juntaba con él, éramos muy amigos Y las minas flashean, no sé qué bueno Eras muy amiguera de los pibes y lo que hacía que las pibas digan, ¿qué hace esta piba siempre con los claro. pibes con el que oh, me gusta a mí? O yo, por ejemplo, me contaban cosas y por ahí intentaba, no sé, hacerle gancho y no, no sé, cosas de pendeja igual. Sí. Yo, pero no, no, no creo que haya hecho algo malo para merecer eso, sino que fue el momento en que me empezaron a aislar, a hablar a, a, a mi espalda... Esas son cosas que, que obviamente uno las siente y es feo, pues, por eso no sí. me puedo llevar con mujeres. O sea, sufriste bullying, sentiste bullying. Sí, obvio, sí. sí. De hecho, si no hubiese sido porque mi hermana era la que me defendía en el colegio. Si ¿Sí? yo no hubiese pasado, si mi hermana no hubiese estado ahí, yo me, no sé. No, porque ya llegó un momento en donde yo quería faltar al colegio porque ¿Sí? llegaba al curso y, y era un momento súper incómodo en el que estaban todas calladas y como que todas eh, esos chimes así de que te ¿Sí? chismean y cosas así, y tú quedas así como... ¿Sí? Hola, Juli ah, Bueno, me junté con el hombre, la cosa es que yo me había cambiado de curso en realidad sí. Porque yo iba en, en el A y yo me cambié al B sí. Porque en el B estaban todas las mujeres po. Y yo en el A te, había puro hombre y había un sí. momento Yo dije, ya yo soy yo soy como el hombre con teta del, del grupo de viejo Siempre lo soy, siempre así entonces como que ya los me empezaba a empujar, a la weá, y Era yo como, mamá. y yo como que ya, o sea, me gusta juntarme con hombres, pero ya como que cálmese un poco, o sea, yo tampoco soy tan hombre, o sea, me la banco y todo, pero no me peguen, nada. ¿no? <risa> y me cambié por eso, co, pero... Fue la, peor, la peor decisión fue esa. ¿Con ella después llevaste mal con las que eran amigas? No, no, no, con ella estuve bien, con ella estuve bien, pero era como el curso, son como 40 personas y dos de, de 40 personas no, no te suman claro. mucho cómo no hablaba allá. Claro, porque vos tenías que hablar cosas por ahí o de, de, de algún chico que te gustaba o de alguna situación que tenía que sí, ver que era propia de las mujeres, que nosotros sí, no... Sí, que los hombres no entienden, claro, y son esas cosas o también de repente <risa> estaba indispuesta a cosas claro. Claramente a las mujeres van a entender. Y yo estaba con puro hombre y era como... Y, y estaba re sensible. y <risa> había veces que lo decían, ay, porque eres tan llorón y la, sencilla, y la y como que uno, no sé, te tiran un lápiz sí. y te pone a llorar. Bueno, a mí en claro, sí, sí. lo personal me, me, me toca así, la extremamente me pongo a llorar por todo, soy terrible. <ríe> ¿Y ahora con quién hablas esas cosas? Con mis amigos gays. Ah. Encontraste sí, en contraste no, no, en la banda de capital encontré como un equilibrio te lo juro que perfecto porque lo el, no sé mis amigos Matías Lucas no son, son sí los, tipos, los Mati Lucas, Lucas Fer, son bien. son un grupo grande pero sí, sí, sí. es maravilloso bueno aparte de los chicos no porque ellos son mi amigo y todo pero lo más íntimo íntimo lo, lo comento con ellos Mira. que son mis amigos Debes sí, que que tener, un montón de, estoy seguro, un montón de, de chicas y chicos que te miran en los estudios, sí, que obvio. les pasa situaciones y le sufren de bullying y también sufren de, de muchas cosas, depresión, cosas que uno a los 15 años no tiene idea y que por ahí yo sí. que ya las pasé les puedo dar una mano aconsejándole y para, para que lo sepan afrontar de una claro. mejor manera. Po. Porque seguís siendo cercana por edad y te van a dar bola. Claro. Y te pasó hace poquito. Eh, te sí. pasó hace, hace Igual, les, claro, a los 18 los sufrí. Bueno, de, porque ahí. yo te, igual tengo 22 años y. Tampoco es mucha diferencia, pero sí, pues sí, a los 18, po. y lo sufrí de grande. Imagínate que la gente que es más pendeja, que por ahí tienen, sí. no sé, 13 años y sufren de bullying, y son mucho Tremendo. más inmaduros, no, no saben cómo afrontarlo. ¿Cómo apareció Belén en Riff? Yo en riff, ay no, una locura. Por el deporte en realidad. A ver, ¿por qué? Por el surf. Por el, eh, sí, me gustaba mucho el surf, me gustaba mucho el, en realidad me gustaban mucho los deportes extremos. Y cuando me dijeron que tenía que hacer pruebas de, de paracaidismo, tenía que hacer wakeboard, tenía que hacer surf. Y cuando me dijeron que tenía que hacer esas cosas, yo dije, ah, me meto. ¿Te metiste? Chao. Sí, me Bien. metí. lo de la me cola que después encima la cola 2017 tuvo, igual. Sí, viste que después tuvo como sí. en el mundo una mirada extraña. ¿Cambió? Sí, obvio, es que se cerró, se cerró y creo sí. que está súper bueno. Y igual, sinceramente, no me siento orgullosa de haber participado. lo sí. digo No me siento orgullosa de haber participado porque, no sé, es feo, se objetiza sexualmente a la mujer y yo obviamente no me he dado cuenta, y lo admito, porque bueno, uno, sí, uno no ve esas cosas. Chica, y sí, claro, obvio. Y. y me pasó que después de eso vi el resultado del sí. por, qué subjetis, por qué me objeticé sexualmente. Sí. Porque sí. después de haber sido mi riff, me, la gente, lo, los hombres obviamente... Sí. Me querían conocer, ¿no? Por todo, toda la persona linda que yo era, se, se terminó reduciendo a un culo. <risa> Te lo juro, ¿verdad? todos los hombres que me hablaban era como para por el culo. Claro, yo soy como puta que paja, no me, no me quieren conocer, tú bueno, me quieren hacer otra cosa. Entonces, no. es por eso, po, eh. que bueno que lo cerraron, porque en realidad yo no me sentí muy bien de, después de haber participado. Para mí no es como oh, un trofeo, sino no, no. que fue al contrario, como que todo no, mi personalidad, claro. Es parte de, vida, tampoco, claro, sí, he es parte de y, y lo tomo como un aprendizaje y, y una, una aventura que fue bastante buena, porque... Sí. Para que ahí mismo, fue la raja, ¿Onda? me tiré, ah, no. todo Encima todo gratis, así que lo pasé lo bien. Lo disfrutaste. Yo lo que disfruté bien. fue el deporte, nada más. Sí. Escúchame, ¿y eso te transformó en la figura pública que sos ahora en Chile? Te pregunto porque no sé, no, tengo que trasladarme a ese momento y a sí. Chile y no lo sé. No, Por soy... ahí me decís, sí, boludo, era súper conocida. No, no fui, no, o sea, crecí obviamente en redes, pero no, no, fue, no fue algo de... Algo tan masivo como Bien. para que la gente dijera, no, mira, ahí va la... Ahí la, va la, la claro, no, no. Pero la explosión se dio acá. En Argentina. Claro, sí. Pero no. ¿sabéis que Sí, se dio acá, pero por, por, por cómo soy yo. Por sí. eso me gusta. Porque no no me di a conocer por mi riff acá en Argentina, me di a conocer por la chilena. Claro. Por la persona ven, que soy yo. Y acá te ven de frente. Y me ven como soy yo espontáneamente, con mi locura con mis errores, sí. con mis cosas locas sí. que soy yo. Y que ¿Qué es lo que más no te gusta es? hacer en stream? ¿Qué es lo que más ¿Qué es lo que más disfruto? Hoy en día estoy disfrutando mucho de, de hacer eh, streams, pero sí. aconsejando a la gente. Bien. ¿Como hacer stream como de autoayuda? No sé cómo decirlo. Sí, de, de ayuda. Pero, de... Claro, ahora quiero empezar a ver si puedo eh, hacer como streams leyendo libros que sean... O sea, igual es medio raro, pero me gustaría introducir un poquito más eso. Más que, o sea, a mí me gusta jugar y todo. Sí. Pero también me gustaría, si tengo gente que tiene una edad de, de los 13 años y todo ese sí. proceso, ¿viste? Que uno pasa, la de adolescencia es compleja. Durísimo. Yo todavía me considero una adolescente y también paso por problemas y por estados de ánimo que por ahí sí, uno no ambiente, entiende. Decimos. Y, y si los chicos tienen un modelo a seguir, o una persona que, que la inspira, me gustaría ser yo esa persona bien. que le pueda dar consejos y puedan, puedan tomarlos en cuenta para poder afrontar bien los, los problemas que estén teniendo. También. Sí, oye, estos que... perros no sé qué se creen, pues, están aquí... Y... Nos coparon la nota. Deán, sí, esta me... perra puta la Te digo, son exacta, los únicos que nos faltan en entrevistar de, de, de la casa. Basta, oh. siéntate ahí, siéntate, dale. Siéntate. No nadie adiestrados todavía. Ok, Coco. <risa> Ah. Espérame, quiero cariñito. ¡Oh, Oye, lo amo. Hablaste recién de jugar. Eh, sí. ¿Te gusta jugar? ¿Te no obligaste tengo... a jugar? No, no me obligó a jugar porque siempre fui adicto a los jueguitos. ¿Sí? O sea, ¿Qué sí, jugabas? Jugaba mucho, o sea. En realidad jugaba más play que computadora, claro. pero eh, jugaba había un programa en el computador porque mi papá es ingeniero de informática, no. entonces siempre fui, tuve cosas de PC, siempre tuve los mejores juegos, tenía también los programas estos hackeados, todo. Sí, sí, todo, tenía todo, todo hackeado, acá, todo sí. Y tenía, jugaba mucho al Play 1, sí. jugaba a Crash Bandicoot, sí. jugaba, bueno, una después reacción, tenía la Play 2, no, tenía, no, la, play 2, no, tenía no. la Play 3, tenía la Play 4, la PCP, tenía todo, y después no, no. El, el, con respecto a PC no jugaba mucho, pero sí, cuando chica jugué al 1.6, al Counter. Ah, yo, yo, yo sí, sí. pero no es que algo que es muy vicio, sino que no. me acuerdo de haberlo jugado y al 1.6. Sí, obvio, mm. ese es el clásico. claro, sí. exactamente. Sí. Bueno, pero lo, lo de los juegos es, es algo que te gusta, no es que es un No, no es que no sea una presión eh, no, porque claramente si me quedo viciando horas es porque me gusta. gusta? gusta. Una persona creo que si estuviese obligada a jugar algo, tampoco se metería tanto. Yo, por ejemplo, en el counter a mí me encanta. Claro. Me gusta mucho, pero a niveles de que me, me gusta me gusta mucho también querer mejorar. Y soy muy obsesiva. O sea, no soy buena, la verdad, no soy buena. Pero me gusta como... <risa> Tratar de mejorar sí, siempre. Sí, siempre estoy practicando mapas, siempre estoy en el workshop buscando ah, mapas nuevos. Terrible Está <risa> en pareja, o haber estado en pareja, o estar en pareja en el futuro, no sí, importa, sí. con una persona pública, que todos sepamos todo lo que hacen. Es, es difícil, es difícil, la gente piensa que es fácil, pero es difícil, porque al ser público, o, eh, la gente piensa que tiene derecho a opinar o a inventar cosas como si fuera, no sé, uh -huh. eh, no sé, hay cosas que por ahí hacemos pública y otras cosas que claramente no, y que, bueno, eh, no podemos hacer toda nuestra vida pública, pero la gente aún así te exige respuestas. Por ejemplo, si yo llego a discutir con Martín, eh, la gente eh, lo nota y te pide explicaciones. Y te joden, y te joden, y te joden, y te juega, y es como, no puedes tener tu tiempo para ni siquiera pensar o decir tomar una decisión porque ya tienes que estar comentándolo por redes, de que por ahí, no sé, necesitamos un tiempo, eh, sí. no como sí, no toda pareja, qué. como toda pareja que pueden estar un tiempo y Claro, que... y la gente lo ve como algo como si fuera una teleserie, ¿viste? Como, "Ay, no, discutieron, no, o ¿qué busco pasa?" Sube, la disfrute. gente busca un sí, culpable. Busco un culpable, cuando en realidad no tienen por qué buscar algo. Nosotros somos personas que hacemos un trabajo y obviamente se ve todo el día lo que hacemos, pero pero no por eso tienen que inventar cosas y sacar cortos clips y empezar a hacer videos. ¿Viste que ¿Cómo hace usted te... Eso no, no, no, no, no, te morí, YouTube es el escándalo de semana, tipo, no sé, es, es, no sé qué programa de farándula hay pero sí, un intrusos, un intrusos, Bueno, es de... un intrusos, YouTube es el intrusos de, de nosotros, para mí es el peor castigo, eh Porque te cortan los videos, te lo editan y te ponen tipo, chilena, llora en stream, sí. porque esto, esto, Cospú otro hizo llorar a oh, chilena No, ese es reconocido, ese famoso también Pero, ¿sabes lo que pasa? Que en realidad la gente piensa que es un show, pero la gente no entiende que estamos... Casi 24 horas en stream, entonces nosotros también tenemos una vida aparte de sí. eso. Entonces yo también puedo llorar en stream, también puedo estar enojada, porque soy una persona normal uh -huh. y que se vea en cámara queda como si fuera un show, pero en realidad es porque estamos todo el tiempo en stream on. ¿Qué cosas guardan claro. para la intimidad Martín eh, cosas de la relación, que ya sean discusiones, cosas que obviamente no se puedan comentar en... en... ¿Tienen como separado un lugar de la casa donde no se streamea? Lo conversamos en la habitación, obviamente. imaginas De hecho tuviste no estar en pareja con Martín, ni siquiera te voy a preguntar si estás o no en este momento. Sí, eh, sí, sí. Imagín... <risa> <risa> Por la duda. Para la duda para no la Por la duda para no cagarla. Por la <risa> duda no cagarla. Además no sabemos cuándo va a salir por la duda sí. Pero bueno, eh, te imagino yo por lo menos Por lo poco que los puedo ver, conocer No estar en pareja con él Pero sin embargo mantener un, un vínculo Sí, sí, obvio Es que con Martín tengo esa cosa de No sé, Martín es como es, Ya es muy parte de mi vida Como Fue como algo que me cambió rotundamente Entonces por Si es que, no sé, se corta la relación O sea, lo que sea, sé que lo voy a tener Porque es más que Todo esto es familia es familia, es apoyo, es es algo es un pilar fundamental Entonces, no, puedes, no puedo, aunque estemos muy molestos La relación, yo sé que son de estas relaciones que vas a tener siempre Toda la vida, independiente de que sea algo formal o no, no Del nombre que se le ponga Sé que va a ser una relación que siempre va a estar conmigo O que va a ser un apoyo, va a ser un amigo Va a ser todo uh -huh. un, un apoyo fundamental <risa> Está Olivia matando a la, a la cámara Va a ¿La arreglo? ¿A ver. Ah, uh. ¿A la familia estarías? ¿A mi familia? Eh sí no o sea como que eh, no es como que es una necesidad Mira. como que soy más in... no sé igual soy como muy fría con mi familia soy súper fría con mi familia pero no sé por qué fui así igual tuve una infancia media fuerte dura no sé cómo decirle pero también fue por eso que yo soy así con mi familia dura infancia y eh, Porque sufrí de, no sé, de separación, de muchas discusiones, pelea, y yo era la que estaba al medio, entonces tenía que pasar por todo ese proceso de mierda, en, en, también de, la, de lo económico también, que a veces no teníamos para comer, discutíamos, sí, cosas así fuertes y, y yo mucho tiempo estuve como dos años y medio peleando con mi papá también, sin hablar, sin nada, y ahora volvimos a conversar y todo, pero nada fueron cosas fuertes igual entonces como que con mi familia no tengo como desapego así como que no necesito ver a mi familia y que no, no soy de ese, de, de ese tipo de familia que claro. todos se unen y que todo es así, no, mi familia está más destrozada que, que cualquier otra cosa pero yo estoy bien acá por eso. Te pasa algo lindo hoy, cerras un contrato con alguien o digo, uh -huh. algo económico ¿no? Por algo efectivo. ¿Sí? ¿A quién se lo contás? A mis amigos, sin duda mis amigos van primero. A Martín Sí, obvio. Sí, obvio. Cuanta, cuenta con Martín. Sí, Martín va a ser primero, obvio. A, a Martín y a mis amigos. Bien. Ese... Te hago otra. Vienen con una oferta o algo. Siempre laboral, más sí. que nada, para, para hablar. ¿A quién le consultas ¿O no le consultas a nadie? No, a Martín. Es que Martín es el, es el que me ayuda con todo eso. Porque yo igual eh, no tengo mucha idea de... No tengo tampoco... Martín ya lleva como siete años en esto. No. Yo no. Yo no entiendo mucho. Soy nueva también. O sea... Si bien ya llevo eh, un año de streamer y todo, pero tampoco tengo mucho conocimiento del de, de mm. ambiente, entonces eh, Martín es el que es como mi manager, <ríe> <¿Está> bien, <ríe> no sé cómo sí. decirle, pero es el que me aconseja, porque a veces las marcas también se aprovechan de uno, o no sé, no, uno claro. no se da cuenta, o por ahí. O uno no se da cuenta del potencial que tiene y sí, termina regalando claro. lo que, lo que hace, su trabajo, porque al fin y al cabo es tu. Uf, sí, es mi trabajo. Tu trabajo? Sí, es mi trabajo. Arriesgás de eso vivo. Yo. Estoy viviendo de esto y, y, y me estoy pagando mis cosas Bien. porque de ahí saco, saco todo. Desde que empecé a pagarme mis cosas, fue. ¿Tenés tipo un calendario para streamear? No, no, pero sé que tengo que hacerlo todos los días y me gusta. Es como un horario. Intento intento también. Eh, igual ahora me pasa que cuando, también cuando streameo mucho me frustro mucho a la vez. O sea, me, como que me deprimo mucho porque estoy tan encerrada uh -huh. y yo soy una persona que le gusta estar tanto afuera. Ah, o, sos de aire libre. Sí, soy de aire libre y soy de. De no sé, de compartir también, de, de salir, de, de, de estar un ratito afuera, sí. soy también muy de esa onda. Es que yo, es, yo era cheerleader en Chile. Era cheerleader. Sí, por... <risa> no sé si lo conoces. <risa> sí, sí pues entonces ahí me hacían... ¿Porrista en equipo de física qué? ...mucho. Internacional, competía, estaba en un club. Ah, hacían, claro, las competencias de cheerleader. Sí, obvio, no es el, no, no no es que, el no. taller del colegio. Y sí, no, o no, es que apoyaban al equipo del No, no, no, no Es competencia de Sí, sí, sí. Bueno, sí. gracias por el tiempo. Gracias ah, pasé por, por recibirnos. ¿La pasaste bien? Sí, obvio. Me encanta comer esas cositas. Bien, estar en el pasto. Disfrir sí, el estar pasto. acá afuera, viste. Sí. No estar adentro, un ratito afuera. Está súper rico el día. ¿sí? sí, disfrutar del día. Muchas gracias, Belén. Bueno, llegamos al final de Full TV. Gracias por estar. Síganos, recuerden nuestras redes. Suscríbanse al canal de YouTube, en Twitch, métanse en todos lados, métanse en Instagram, no tengan en ganas. Y nos vemos la semana que viene con mucho más podcast. <risa> Ay, ¿qué vivo ahora, ya, Eh, estás acalambrado, no, estamos bien. Estás muy acalambrado. No, ¿cómo estar acalambrado? Pero... Ya está, pará, no. Tranquila, tranquilo, tranquilo, tranquilo. para la cara. Tranquilo, tranquilo. Debe tener ¿Te calambraste? Entre, entre, no, qué pedo qué qué pedo qué qué qué pedo No sé. Te mirando, diciendo hola, hola. qué pedo qué pedo también quiero qué pedo